Ahora vamos a ver cómo se pueden calcular derivadas e integrales de modo muy sencillo utilizando esta nueva notación. Vamos a crear aquí un polinomio que tenga tres raíces reales, que son 5, 7 y 9, y tres raíces complejas, que son 5 más i, 7 más i y 9 más i. Lo ejecutamos y podemos visualizar cada uno de los polinomios. Si lo escribimos de esta forma, vemos que nos lo escribe así en cursiva. También podemos utilizar la función print y entonces nos lo escribe ligeramente distinto. Pero eso depende del eh, programa que estemos utilizando para ejecutar Python y NumPy. Bueno, pues aquí tenemos q, por supuesto, es un polinomio que tiene coeficientes complejos. Pues vamos a ver cómo podemos calcular las raíces, que aquí es muy sencillo. Simplemente escribimos el polinomio al que le queremos calcular las raíces... Y escribimos roots. Y nos dice que las raíces son 5, 7 y 9. Efectivamente porque lo hemos creado, pero podemos comprobarlo sustituyendo por ejemplo el 5. Y vemos que nos da 0, análogamente con las otras. Y ahora vamos a ver cuáles son las soluciones de Q. Las soluciones de Q son estas que tenemos aquí, que son justamente las que nosotros hemos creado. También podemos comprobar que eso es cierto y aquí pues escribimos, por ejemplo, 5 más 1j, que es la manera que tiene Python de escribir 5 más i. Y nos da 0 o 0j. Es lo mismo porque ambos son 0. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con un polinomio. Vamos a trabajar con el primero, con p. Y le vamos a calcular las derivadas. Bueno, pues para calcular la derivada, tan sencillo como poner un punto y empezar a escribir la derivada, y vemos que ya nos sale aquí. La derivada del polinomio es esta. Si queremos hacer una segunda derivada, pues le ponemos aquí esto. Y si queremos hacer integrales, pues exactamente igual. Ponemos p punto y vemos que tiene un... Un método que es Integ, que nos sirve para integrar. Y lo que nos hace es la primera integral. Si le ponemos un 2, pues ya conocemos que nos hace otra integración más. Dos integrales seguidas. Y para variar la constante K que le estamos escribiendo, pues podemos variarlo y poner K, por ejemplo, igual a 99. Y en la integración, en vez de ser 0, pues nos da que la constante de integración es 99.